Cambia la forma en la que nos movemos y también la forma de viajar con visitas rápidas a múltiples lugares en lugar de disfrutar de uno solo varios días. Para conocer el destino elegido la mayoría consulta páginas de viajes. Un centenar de responsables de estos blogs ha estado hoy en León. Hay múltiples formas de hacer turismo, pero cada vez más la manera de viajar pasa por buscar opiniones y consejos en Internet. Los responsables de los 115 principales blogs de viajes han puesto en común sus conocimientos sobre turismo responsable en un encuentro nacional que ha acogido a León. Aquí hemos venido a reflexionar hacia el turismo responsable. ¿no? El turismo responsable es el que hacemos cada uno cuando tomamos una iniciativa para viajar, ¿no? respetar. ...la cultura local... ...y entonces esto que es responsable... ...y que es turismo responsable es turismo sostenible". Estos expertos orientan sus plataformas a la demanda actual... ...y es que la forma de vivir de la sociedad del siglo XXI... ...tiene reflejo también en el turismo... ...es cada vez más rápido, más impaciente... ...con visitas al máximo número posible de ciudades... ...atrás quedan aquellos viajeros del siglo XIX... ...que disfrutaban al máximo de un único destino. Pues sí es verdad que ha cambiado el turista porque se intenta consumir el, los viajes de manera rápida, de ver muchas cosas y a lo mejor es más interesante ahora mismo consumir kilómetros que consumir experiencias. ¿no? León ha estrenado con este primer Encuentro Nacional de Blogueros de Turismo el sello que le otorgaron a inicios de este año y que la reconoce como la primera provincia de España que apuesta por el turismo responsable y sostenible. Un total de 37.